Antes de iniciar el video no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. En el último video que subí, el análisis curiosidades y errores del capítulo 135 del anime de black clover mencioné que estos eran capítulos de relleno y por ende no eran canon te dejaré un enlace en la esquina si aún no lo has visto sin embargo agradezco a nocturno6903 pues él me comentó que este relleno sí es canon lo confirmó tabata él dijo que lo iba a agregar en el manga, pero como el anime estaba alcanzando al manga lo adelantaron, así que no agregaron los 6 meses de entrenamiento y lo pusieron en el anime como relleno, pero relleno canon. Entonces me llamó bastante la atención este comentario e investigué y encontré la noticia de la Shonen Jump, sin embargo esta noticia es del día 22 de marzo. En fin... Esta nos explica que el anime iba a tener un relleno de los 6 meses del entrenamiento de los toros negros en el Reino Corazón. Sabemos que la casa animadora Pierro tiene fama de hacer capítulos de relleno sin ningún peso en la historia. ¿En realidad se considera relleno sin peso en la historia? Déjame decirte que no. Pues en esta noticia también nos dicen que los capítulos estarán bajo la supervisión de su creador yuki tabata esto nos abre la puerta a que lo sucedido en estos capítulos lo incluyamos en la historia las personas que seguimos el manga sabemos que después de la visita de los toros negros al reino corazón tenemos el time skip y han transcurrido ya los seis meses de entrenamiento y hasta el momento tabata no ha incluido dichas escenas exclusivas del anime en su creación sin embargo yo creo que lo hará mediante flashbacks transcurriendo la historia en el manga también el día 23 de julio, el director de anime, Tatsuya Yoshiara, hizo un comentario en su Twitter diciendo Todos en cada departamento trabajaron duro. Por favor, esperen el capítulo 136, el cual se emitirá el martes 28 de julio. Es curioso que haya dicho esto su director. ¿Será que se revelará algo importante? Sabemos que en el avance vamos al templo submarino. Además, aparece el capitán de los toros negros, Yami. ¿Pero por qué está él de nuevo en este lugar? Si me lo preguntas, puede ser algo relacionado con los diablos, basándome solo en el nombre de este capítulo. Así tendría sentido de llamarse una negra historia en las profundidades. También este comentario puede ser una forma más amable de comportarse con los fans al ser fieles en la obra, pero no lo sabremos hasta el día que se estrene. Déjame saber en los comentarios la razón por la que crees que Yoshiara realizó este comentario. La primera noticia fue publicada hace ya varios meses, es bastante tarde para presentarla, sin embargo quizás mucha gente no la ha visto, pero pido disculpas por hablar de ella varios meses después. Bueno, el video llega hasta aquí, si te gustó dale manito arriba y suscríbete, ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. No olvides compartir este video con amigos que aún no saben estas historias. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.